Hola, hace 20 años, en el año 2003 precisamente fue asesinado en el departamento de Sucre Eduardo Díaz Eduardo Díaz era el exalcalde del municipio del Roble en el departamento del Sucre El mismo exalcalde que en un consejo comunitario de gobierno del expresidente Alvaro Uribe Vélez Un sábado en la mañana denunció que iba a ser asesinado Y que su asesinato estaba siendo planeado precisamente por el gobernador de ese departamento El gobernador del departamento del Sucre ante este llamado a que salvaran su vida, el exalcalde no fue escuchado. Días después, resultó asesinado con signos de tortura y abandonado en una carretera en el departamento de Sucre. Siempre se dijo que el exgobernador de la época del departamento de Sucre, Salvador Arana, era la persona responsable. Era la persona que había planeado el asesinato del exalcalde del municipio de Roble. La respuesta del presidente Alvaro Uribe Vélez en la época, ante estas denuncias fue nombrar a Salvador Arana en la embajada de Chile, embajada donde estuvo por algunos años, luego renunció y amenazó seriamente al entonces representante a la Cámara de la época Gustavo Petro, hoy presidente de la República, por las denuncias que este había hecho en su contra por el asesinato del exalcalde del Roble. hoy. Veinte años después, ante la Justicia Especial de Paz, ante la JEP, el exgobernador del departamento de Sucre aceptó los cargos y aceptó haber, haber sido él el autor intelectual del asesinato de Udaldo Díaz, exalcalde del municipio del Roble, quien había desde antes de su muerte denunciado que este señor estaba planificando asesinarlo. Hoy, la razón la tienen todos estos activistas, su familia y todas las personas que durante años acusaron al exgobernador de Sucre de planear este asesinato y de llevarlo a cabo. El exgobernador hoy acaba de decir no solamente que acepta haber sido el organizador de esta muerte, sino que además esta se realizó porque el exalcalde del municipio del Roble eh, impedía la expansión paramilitar en el departamento del Sucre. Es... Una de las tantas noticias que sabemos que tendremos que escuchar en este momento en que nos preparamos a la paz total y a escuchar todas y cada una de las verdades. Son estas verdades las que generan tanto miedo en el expresidente Álvaro Uribe Vélez y toda su recua de oposición. Una oposición que, sin duda, es una oposición que defiende asesinos, paramilitares y narcotraficantes. Por eso nosotros tenemos que unirnos en un solo esfuerzo, en un solo esfuerzo que defienda a este nuevo gobierno. Defender a este nuevo gobierno de Gustavo Petro es defender también la verdad. Yo no puedo darles ahora los detalles que me piden sobre cómo murió su padre, pero sí les diré algo aquí que nunca en 20 años he dicho y que le oculté a la justicia ordinaria. Yo fui el autor intelectual de la muerte de su padre, hermano, esposo. Eduardo Díaz, fue una persona que él se opuso a la expansión del proyecto paramilitar en Sucre, combatió la corrupción y murió por perseguir una sociedad más justa y equitativa. Hoy reconozco esto ante ustedes, aunque me cuesta y tengo que decirles la verdad, y les pido de corazón que puedan perdonarme.